...además un encharcamiento eh, de esa política... Eh es ¿no? y, y violenta que empezó en el País Vasco con, con los tiros en la nuca y sí. las explosiones y que se lo ha ido encharcando ha ido encharcando, pero ha, ido encharcando hay, ha habido un buenismo y un blanqueo de esto ¿no? Sí. Eh, después de la ley de partidos políticos y hubo un momento en que se ilegalizaron ciertas fuerzas políticas hasta pero que el PSOE los volvió a poner dentro de la ley de un tiempo a esta parte efectivamente lo tenemos ¿no? y yo estaba hablando esta mañana con otros eh, comentaristas políticos, otros compañeros periodistas y también algún político estaba por allí eh, en el... En, eh, respecto a qué, qué se podía hacer, ¿no? Y seguramente Alfredo eh, se va a acordar de una cosa que voy a decir ahora, cuando la termine de decir, ¿no? Eh, claro, ahora la ley de partidos políticos permite que cualquiera que acata más o menos la Constitución pues pueda tener listas y presentarse. Ahí hay 44 etarras eh, condenados, además, etarras condenados porque decía, no, pero no se puede decir que son etarras ni proetarras, porque son... Bueno, es que ahora hay eh, terroristas condenados que van en listas de H. Bildu y están ahí, es gente que ha tenido condena con delitos de sangre y están en listas electorales. Y yo me acuerdo que al principio de la transición con las primeras elecciones eh, libres que había, con concurrencia total de partidos políticos, ya estaba el Partido Comunista eh, autorizado y se podía, estaba legalizado y se podía presentar listas en las municipales, las primeras eh, elecciones, me acuerdo que se pedía el certificado de penales. O sea, era algo. no podía ir un delincuente eh, convicto y una persona condenada a unas listas electorales de cualquier tipo, para ir de candidato al Senado, para ir de candidato a diputado, para ir de candidato a un ayuntamiento, se pedía el certificado de penales. Esto... Pues sería una solución sencilla, o sea, pedir esto, oye, un corrupto, claro, por malversación no, porque ya como lo han quitado el delito ya tampoco, pero es verdad, eh, un, un delincuente una con delito de sangre, un pederasta, un oye, el que tenga un delito penal, pues no puede ir, se si pide el certificado de penal, es que menos que tener, por lo menos, eh, oye, si has pagado las multas de tráfico vale, pero si eres un delincuente, un traficante de drogas o de armas, o un pederasta, un trafico, con, tra, eh, traficas con personas, oye, no podrías ir de candidato, es que ahora mismo sí se puede, porque no es ilegal, o sea, puede Puede ir, puede, ir, puede, ir, puede, puede, puede, puede ir una persona. No, y una, una cosa más. Esto lo digo porque ese encharcamiento sale ya del País Vasco, porque todo empezó ahí. Lo tenemos ahora en Cataluña, donde por cierto hay medios públicos y quiero ir ahí al tema porque soy periodista y tú también lo eres, Luis y Eurico, y, y hemos hablado del tema y hemos hablado de un periodista muerto y tal. Eh, es que eh, se están utilizando medios públicos, televisiones públicas y ocurre también en, la, en Telemadrid y ocurre en la TV3 en Cataluña TV3. donde se eh, ahueca el espacio, se vacía el espacio, agarriga por ejemplo el otro día el candidato de Vox en, en Barcelona le ponían, en Cataluña le ponían el este Betá no podía acudir al debate y se están utilizando los medios públicos para eso o sea, para, para que el interés, en vez de tener el interés público, va al interés partidista del que está gobernando, a mí eso me parece completamente, vamos, delictivo, o sea, yo cerraría las, las televisiones de los medios públicos, ¿para qué nos valen si van a estar en manos de los políticos que mandan? Yo creo que eso habría que acabar con ello, es mejor tener medios privados que sean chiquititos y que digan lo que quieran que tener medios públicos que están al la, a la, a la, a la, a la ordeno y mando del que están en ese momento en la poltrona eso no nos vale para nada y eso lo pagamos nosotros porque un, lo pagamos con nuestros impuestos. Un, un minuto.